Bueno, eh, Raquel, ya tenemos la doctora Veloz, que es nutrióloga y va a hablar con nosotros temas tan importantes como la obesidad, eh, la prevención de la diabetes y cómo cuidarse, eh, eh, cómo cuidar estos pacientes en medio de esta pandemia claro. de COVID, cuando tienen esta comodidad como la diabetes y otras eh, eh, enfermedades que son propensas a que el COVID de más fuerte. Así que vamos a ver si ya tenemos la, la doctora Veloz con nosotros. Pues, buenas tardes ya, doctora. Gracias por permitirnos entrar con ustedes. Sacemos en línea ya. Sí, sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Excelente. Doctora, vamos a pedirle que baje un poquito. Exacto, ahora, ahora sí. sí. sí. <risa> ahora sí. Ahora <risa> eh, sí. sí. Baja un poquito. Ah, ok, cor correcto. Correcto, ahí. ahí. Perfecto. Ahí está. Ahí. Perfecto. Doctora, Bien. gracias por permitirnos y sacar de su tiempo. Sabemos que es una... Eh, doctora, muy eh, ocupada en su consultorio. Pero gracias por permitirnos eh, ayudarnos a educar a nuestro pueblo dominicano a través eh, de su experiencia. Así que eh, le agradecemos de antemano. Eh, decir sobre el tema eh, de la diabetes eh, en el país: eh, ¿cómo están los números de las personas que padecen de diabetes en la República Dominicana? Sí, mira. Eh... Los números están cada vez en ascenso y lamentablemente es por el estilo de vida que el mexicano tiene, que tenemos, eh, en la forma de alimentarnos, en la forma de hacer actividad física. Y lamentablemente, ustedes saben que la diabetes tiene diferentes formas de presentarse. Una es que puede heredarse, que hay un factor hereditario, pero también tiene que ver con con el estilo de vida y factores que te predisponen a esto. Entonces, la diabetes en, en, en República Dominicana está en ascenso. Se dice que eh, uno, o sea, de seis personas, uno sufre de diabetes en la actualidad. Y muchos. Escúchame, muy alto uno de claro que personas. Sí. Cada vez, sí, exactamente, exactamente, entonces realmente y lamentablemente más que alto, el asunto es que vamos en ascenso, o sea realmente tengo ya varios niños aquí que me están debutando con, con diabetes, precisamente por el estilo de vida, por un factor heredo familiar o también por obesidad, que es otra de las cosas que vamos en ascenso, o sea aquí en República Dominicana hay un 64.4% de personas ya o sea, dominicanos que sufren de obesidad y a esto se le suma que muchos de estos son diabéticos. Doctora, buenas tardes. Raquel Ortega le saluda. ¿Cuál de esos tipos de diabetes es el más frecuente? Tipo 1, el tipo 2, ¿cuál es el que más nos afecta? Aquí en República Dominicana. El que más nos afecta es eh, la diabetes tipo 1, aunque hay también eh, diabetes tipo 2 en el país, pero realmente el más frecuente es la diabetes eh, tipo 1 actualmente y también está muy frecuente la diabetes tipo 2. Eh, eh, doctora, con eh, con eh, para edificar, porque hay personas que quizás no conocen eh, la clasificación, ¿qué es eh, la diabetes tipo 1 y qué es la diabetes tipo 2? Sí, mira, la diabetes tipo 1 generalmente es la diabetes que se puede heredar, o sea que hay un factor heredo familiar. tú me entiendes, es un, por ejemplo, una madre que hizo una diabetes gestacional y su niño eh, nació macrosómico, o sea con un peso eh, muy elevado, pues mm -hmm. ese niño, esa persona cuando llega a la vida adultez puede desarrollar una diabetes si no tiene un peso adecuado y un estilo de vida saludable. ¿Me entiendes? Uh -huh. Y hay una diabetes tipo 2 que ya es la diabetes que por el estilo de vida, un sobrepeso, una ingesta masiva de carbohidratos y azúcar, la puede desarrollar durante su vida. Doctora, el gobierno tiene una gran responsabilidad de educar a la sociedad, a la gente en una buena alimentación. ¿Entiende usted que ha sido deficiente en este sentido? Porque los dominicanos no tenemos una cultura de alimentarnos correctamente. Exacto, realmente no es porque esto no debe ser de ningún gobierno. Esto, como bien tú dijiste, hay un aspecto cultural. Uh -huh. es... Por ejemplo, aquí a consulta yo atiendo a dominicanos, pero también atiendo a personas de otros países y me doy cuenta que el problema de nosotros es cuestión de cultura, o sea, que tenemos porque entendemos que alimentarnos es comer mucho, comer de más Cantidad. y eso es lo en nosotros. No calidad Exacto, y no entendemos que la alimentación debe de ser nada para llenarnos. Y que tenga que cada cosa que nosotros ingeramos en cuanto al alimento tenga un aporte de nutrientes. Y eso es lo que el dominicano, nosotros casi no, no entendemos. Entendemos que debe ser bueno, que, debe ser, eh, que nos debe llenar, que nos debe satisfacer, pero no entendemos que la alimentación debe ser nutritiva, o sea, que tenga un aporte, que no sea solamente comer por comer, sino que en el alimento nosotros podamos tener. Eh, la medicina necesitamos y, y esa calidad de vida que necesitamos eh, eh, Doctora, precisamente por ejemplo en el caso mío personal eh, mis mi dos padres eh, fueron eh, diabéticos ya luego de una avanzada edad a los 65, 70 años eh, y yo recuerdo a mi padre que ya falleció en paz, descanse me decía que la mejor forma de evitar la diabetes es viviendo como un diabético y el tema de, de, del consumo del azúcar eh, claro. eh, hace algunos días debatíamos el tema aquí, se si influye a que tú puedas desarrollar una diabetes tipo todo o sea el consumo de mucho dulce eh, azúcar, eh, etcétera, etcétera y entonces ¿cómo podemos prevenir eh, la diabetes eh, o, o retrasarla en el caso por claro. ejemplo de, de, de nosotros que tenemos eh, eh, eh, genes hereditarios de diabéticos Así es, así es. Tu padre tenía toda la razón, porque realmente eso es lo que eh, pues le, le, le promuevo aquí a la, en la consulta a mis pacientes. Tratarte como si fueras un diabético, para que nunca lo seas. Por lo tanto, debemos de controlar no solamente los niveles de azúcar, sino es tener un estilo de vida saludable, tener una alimentación lo más equilibrada, lo más balanceada posible. Y algo muy importante, señores, la actividad física como un hábito. Ahora, gracias a Dios, la gente está un poquito más consciente con la actividad física y lo está haciendo. Lamentablemente, muchos por moda, pero la actividad física debe ser parte esencial de un estilo de vida saludable, no solamente tal vez por una apariencia física o estética, o por verte bien o verte musculoso, sino porque es parte esencial de una buena salud. Generalmente el sedentarismo es otra de las causas que va en ascenso y más después de esta pandemia. O sea, muchos de los diabéticos, de los hipertensos, después de la pandemia, pues... Se descontrolaron. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer ejercicio, sí. dejaron de tomar sol, se descontrolaron con los alimentos. Por lo tanto, es muy, pero muy importante que tengamos un estilo de vida saludable. Con un estilo de vida saludable, con la alimentación adecuada, con los grupos de alimentos adecuados, la cantidad de proteínas, de de azúcares entonces nosotros y con la actividad física nosotros vamos a poder controlar no solamente la diabetes sino todas las demás enfermedades crónicas Doctora, y precisamente que destaca el tema de la pandemia, ¿Qué tan vulnerables son los diabéticos ahora con el COVID para, para eh, Dios no quiera bueno, la persona que, que, le, que le da el COVID cómo lo enfrenta siendo diabético eh, los síntomas son más gravosos ¿qué pueden hacer los diabéticos sobre todo para cuidarse más en esta en esta coyuntura de pandemia? Sí, ahora con más razón tanto los diabéticos como hipertenso o cualquier persona que tenga alguna condición ya sea de asma o alguna enfermedad crónica es donde debemos mantener un peso saludable, ¿por qué? porque más que la enfermedad lo que más predispone a complicaciones, no solamente por COVID sino por cualquier otra enfermedad es la obesidad. en más sobrepeso tenga una persona más probabilidad tiene de complicarse ya sea con la diabetes o la enfermedad que tenga entonces es muy importante que en estos tiempos de pandemia tratemos primero de tener el estilo de vida saludable para qué? para controlar ese peso y por supuesto para mantener esas defensas o inmunidad en mayor en, en mayor etapa en mayor resistencia mayor defensa pero además de esto eh, eh, practicar la actividad física. Si es una persona diabética que le da eh, COVID, tiene la misma, la misma probabilidad de una persona que no sea diabética de, de complicarse. ¿Dónde es que va a estar realmente el, el, pues, la estrategia? Si esta persona es una técnica controlada, que está manejando un peso saludable, que está haciendo sus ejercicios, que tiene su glucosa o azúcar controlada, la va a poder manejar sin ningún tipo de complicación. Ahora bien, si es una persona que está descontrolada, que está aumentando de peso, que su diabetes, su glucosa o azúcar está descontrolada, pues puede complicarse realmente. Bueno, doctora, eh, de verdad que le agradecemos eh, que sacara de su tiempo y nos pudiera ayudar a educar un poco más a nuestro pueblo dominicano y a todas las personas que nos están viendo también en los Estados Unidos a través del Día 14 de Canal América y a través de nuestros canales de YouTube y también de Facebook Live. Eh, díganos entonces los teléfonos de contacto, doctora, porque hasta yo me atrevería ya con toda esa explicación. Dame una vueltecita para prevenir, ¿no? Lo claro. que es, porque eh, yo entiendo que la mejor medicina es la prevención. Es, por sí. supuesto. Sí. La Sale más barata. Así es, así es. Es una de las cosas que tenemos que aprender como cultura a prevenir y a controlar y no a curar. Eh, Díganme dónde están comunicados, de contacto y sus redes. Sí, me. Me puede conseguir en el 809-562-0005, ese es el número de consulta. Y también nos pueden escribir por WhatsApp por el 829-981-6169. Y por las redes me consiguen, bastante fácil, solamente poner de a nivel 2, y ahí le estamos dando diferentes tips, diferentes estrategias y medidas para mantener un estilo de vida saludable. Bueno, usted toca bueno. ya de nuestra productora, que se sí. llama Marisleady Veloz, sí. la que tuvo un contacto ah, con usted. ¡Ah, qué regamento. bien! Sí, las Veloz son inteligentes, parece que es un apellido de, de, de personas, mujeres inteligentes. Y, y hermosas. Y hermosas gracias, también. Gracias, gracias. Gracias, doctora, ¿eh? Muchas que pase gracias. Feliz resto de la tarde. Vamos a un corte, señor director, porque en breve tendremos también otra entrevista eh, muy importante con el diputado de la provincia de Santiago, Leonardo Aguilera, del PRM. Santiago está caliente. Bueno, vamos a la tarde, Santiago.